Hola gente, una vez más con ustedes el Dr. Juan Pablo Reynoso, espero que disfruten de este contenido que le he extraído de una transmisión en vivo que he realizado para mis estudiantes de anatomía. Vamos a abarcar los plexos, plexo lumbar, plexo sacro y el plexo brachial. Esto lo vamos a dividir en tres videos para que ustedes puedan sacar el mayor beneficio a estos contenidos. Recuerden que una secuencia de videos y más adelante vamos a seguir subiendo los demás. Plexo sacro, segundo video y el plexo braquial, video número 3. El plexo lumbar, recuerden que está destinado para la inervación tanto de los músculos de la pared abdominal anterior como los músculos del miembro inferior. Vamos a abarcar, como los estudiantes que están cursando la asignatura de Anatomía Humana 1 y Anatomía Humana 2, vamos a ligar acá, que sería tanto la extremidad inferior, lo más eh, importante. Acá tenemos algunos nervios que van a formar el plexo lumbar. Recuerden que se forma por la unión de los cuatro primeros nervios lumbares, es decir, de L1 a L4. Y tenemos una contribución del nervio subcostal, que es este que se ve acá. Entonces, es muy importante conocer la formación de este plexo. Acá vamos a tener que los nervios que van a salir específicamente de L1, el ramo anterior de L1, vamos a tener el lilio hipogástrico, que es también conocido como nervio abdominogenital mayor, y el nervio hiloinguinal, que es conocido como el nervio abdominogenital menor. Esos dos nervios, como su nombre indica, van a estar ubicados acá, detrás de los riñones, es la ubicación y vamos a ver que todos los nervios que están acá en el plexo lumbar van a atravesar al músculo psoas eso tenerlo muy pendiente cuáles son los que atraviesan al músculo psoas acá tenemos que este va a estar lateral y este también se encuentran lateralmente al músculo psoas luego de que se localice en su origen ramo anterior de l1 recordar va a estar ubicado entre el músculo transverso del abdomen y el oblipo interno acá lo vemos y va a inervar también esos dos músculos oblicuo interno y transverso del abdomen también va a inervar al músculo oblicuo externo ahí lo tenemos esos nervios como su nombre indica abdomen genital mayor y abdomen genital menor o hilo hipogástrico e hilo inguinal ellos van a inervar la abdominal anterior uno que estará por encima del ombligo que es este el hilo hipogástrico y otro que estará en la región inguinal que sería esta debajo del ombligo ellos van a inervar tanto músculo como la piel entendido de esa región este también dará unos ramos clúneos superiores que irán para la región glútea y se distribuirán en esa parte. Vamos bien hasta ahora. ¿Qué tenemos también? Tenemos aquí otro nervio, el nervio femorocutáneo lateral. Este va a salir específicamente de una unión de ramo anterior de L2 y una contribución de rama anterior de L3. Este acá se llama femorocutáneo lateral o también llamado cutáneo femoral lateral. Ese nervio también se localiza lateralmente al músculo psoax mayor y luego vamos a tener lo que se localiza delante del músculo ilíaco. Sale de la cavidad pélvica por la escotadura nominada específicamente entre la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Escotadura nominada se denomina. Luego ese músculo se va a encontrar en el muslo, como su nombre indica, va a ir al muslo y en el muslo va a inervar la cara lateral del muslo. Miren acá, cara anterolateral del muslo. Esa es la distribución de ese nervio. Se llama así, nervio cutáneo. Como su nombre dice acá, cutáneo, significa que solamente va a inervar la piel de la cara lateral. Miren aquí, lateral, lateral del muslo. Bien, eso es lo que hace básicamente ese nervio. Ese nervio también puede estar ausente. O puedes tener una variante anatómica de estar ausente. Y si se encuentra ausente, hay un nervio que lo va a sustituir, que es ramo del nervio femoral. Se llamará nervio femorocutáneo anterointerno. También conocido como nervio musculocutáneo externo, antero externo o cutáneo externo. que Ese es un ramo del nervio femoral, lo sustituye. Ese nervio se va a ver involucrado en una meralgia, conocida como meralgia parestésica y se va a ver comprimido acá, es una compresión que ocurre cuando las mujeres por lo general se ponen panty apretado o se colocan fajas acá, ese nervio como se hace superficial en el muslo, acá puede verse comprimido por eso cuando las mujeres ponen ropa apretada, pantalones muy pequeños que no es de su talla y esto puede ocurrir a este nivel Seguimos entonces con los demás nervios jóvenes. El otro nervio es el nervio femoral, el génito femoral. Este Nervio génito femoral, acá tenemos. Ese nervio va a salir específicamente eh, L2. Y este vamos a encontrarlo, segmento medular, rama de L2. Lo vamos a encontrar delante del músculo psoax. Recuerdan esas relaciones. ¿Cuáles se encuentran lateral al psoax? El único que se encuentra anteriormente al músculo psoax es el génito femoral, anterior. Luego ese nervio, vamos a encontrarlo acá, que va a dar, como su nombre dice, un ramo genital y un ramo femoral. Eso lo va a hacer específicamente antes de atravesar el ligamento inguinal. Mire, antes de pasar por debajo del ligamento inguinal, dará su ramo femoral y su ramo genital. El ramo genital va a dirigirse hacia el músculo cremáster. Él va a penetrar, ese ramo, por el colón espermático en el hombre y va a estar destinado para la inervación del músculo cremáster. ¿Entendido? Ese es el nervio genito femoral. El otro ramito, que es el ramo femoral, se va a distribuir acá en el triángulo femoral, inervando la piel del triángulo femoral, sensitivamente. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, en la mujer... Este nervio va a inervar labios mayores en la mujer y el escroto en el hombre. Eso es lo que vamos a tener acá con el ramo femoral del génito femoral. También, otra cosa importante, acá tenemos los dos papagopas de la matica, que se consideran, algunos autores los consideran como ramos terminales, pero todo lo que estamos mencionando acá, mencionamos este, este también, este, este y. Bien, todos ellos los, los mencionamos que son ramos terminales también. Bien, los ramos colaterales del plexo lumbar son los que están destinados para la inervación del músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo ilíaco. Esos son los ramos colaterales del plexo lumbar. Acá tenemos el nervio obturador. Ese nervio obturador va a nacer de los ramos posteriores de L2. L3 y L4. Anoten por ahí, ramos posteriores de L2, L3 y L4. Y vamos a tener también el otro nervio, que es el nervio femoral, que van a ser de los ramos posteriores o raíces posteriores de L2, L3 y L4. Acá tenemos. Esos son ramos anteriores, formarán el nervio obturador, que es este que vemos acá. Y los ramos posteriores formarán el nervio femoral, que es este que vemos acá. ¿Entendido? Vamos a ver si tienen alguna pregunta con relación a lo que están acá. Eh, buenas noches a los demás que se están activando. Gracias por estar por aquí. Seguimos. Si tienen alguna duda, jóvenes, no olviden dejarla en los comentarios. Y denle like al video y compartanlo. Entonces, continuamos acá. El nervio obturador, que es este, él va a nacer, como dijimos, de los ramos anteriores de L2, L3 y L4. Este, luego de que atraviesa el músculo psoax, se hace medial. Miren, va a encontrarse medialmente el músculo psoax. Él va a estar ubicado entre el músculo psoax mayor y los, músculos, y los vasos ilíacos internos, que irían aquí. Vasos hipogástricos. Específicamente por una fosita que es la fosita de macelle, que se va a encontrar acá en relación. Luego, este nervio va a inervar el músculo obturador interno antes de dividirse y luego se divide en dos raíces: una raíz anterior o un ramo anterior y un ramo posterior. Ahí tenemos: tenemos un ramo anterior o raíz anterior y un ramo posterior. ¿Qué pasa con esos dos ramos que son del nervio obturador? La raíz anterior o ramo anterior, el ramo posterior, que va a dar un ramo articular para la articulación de la cadera, vaya la redundancia, también va a dar inervación al músculo aproximado del corto y al músculo aductor mayor, acá, aproximado el corto y el aductor mayor. También acá vamos a tener que inerva el músculo pectíneo, el músculo pectíneo es inervado por el nervio, el ramo posterior del nervio obturador otra cosa muy importante que ese nervio, ese músculo pectíneo es inervado tanto por el nervio femoral como por el obturador tengan eso pendiente el obturador y el femoral van a inervar al mismo, al mismo músculo acá tenemos el obturador externo ese va a estar inervado el obturador externo por el nervio obturador Recuerden que el obturador interno se me olvidó decirlo acá, el obturador interno es inervado por el plexo sacro. Un ramo directo del plexo sacro que va a estar inervando a ese músculo. Como se encuentra en la región glútea, va a estar inervado por el plexo sacro. Acá tenemos el ramo anterior. El ramo anterior va a inervar al músculo gracia. El músculo gracil el aductor largo. Miren el grácil acá. Al músculo aductor largo, también va a inervar al músculo esto que se ve acá qué pasa el músculo aductor mayor que mencionamos ese que se ve aquí ese músculo aductor mayor está inervado tanto por el nervio obturador y por el nervio ciático tiene doble inervación al igual que el músculo pectíneo que tiene inervación por el nervio femoral y el nervio obturador entendido tengan eso en cuenta ese ramo anterior del obturador también va a dar un ramo sensitivo o cutáneo, que va a inervar la cara media del muslo, sensitivamente, tengan eso muy pendiente, es decir que el obturador va a inervar todos los músculos de la región medial del muslo, en resumen bien, y también sensitivamente va a inervar la cara media del muslo, pasando ahora al nervio femoral, vamos a ver, nervio femoral, el nervio femoral, este que se ve aquí, que es el ramito lateral, vamos a ir a Netter para que lo puedan evidenciar mejor nos vamos a la lámina del miembro inferior y veamos acá en Netter ese nervio femoral el nervio femoral luego de que se forma específicamente de los ramos posteriores de la L3 y L4 este lo vamos a encontrar en el triángulo femoral en el triángulo femoral este nervio, recuerden él está relacionado con la arteria femoral que se encuentra el nervio se encuentra por fuera de la arteria femoral miren acá ese nervio femoral luego de que el pase el ligamento inguinal aquí se ve luego de que el pase este ligamento inguinal él se va a dividir o da sus ramos terminales a un centímetro aproximadamente, 1.5 centímetros. Sus ramos terminales van a ser cuatro nervios. Van a ser dos superficiales y dos profundos. De los dos superficiales acá tenemos uno y acá tenemos otro. Este que va para inervación del músculo pectíneo se llama cutáneo antero interno femorocutáneo antero o también conocido como nervio musculocutáneo, cutáneo. músculo cutáneo interno. Y este que se ve acá es el músculo cutáneo externo. Son homólogos, pero van a tener nombres e inervación distinta. ¿Qué pasa? Como se llaman así femorocutáneo o nervio cutáneo femoral antero externo y antero interno? Este que se ve acá va a inervar el ramo muscular, inervará el músculo pectíneo. Y el ramo sensitivo se llamará, de ese nervio, se llamará nervio safeno accesorio. Nervio safeno accesorio. Ese nervio safeno accesorio va a acompañar a la vena safena mayor. Bien. Nervio safeno accesorio acompañará a la vena safena mayor. Y este que se ve acá, que es el nervio musculocutáneo externo, o nervio cutáneo femoral anteroexterno, externo, este va a inervar al músculo Sartorio, ese es el ramo muscular. Y el ramo sensitivo, acá lo tenemos, ese ramo sensitivo, cuando existe, que por lo general existe, cuando este está ausente, acá, que es el nervio femorocutáneo lateral o cutáneo femoral lateral, si este está ausente, ese que se ve acá del femoral va a sustituirlo y va a inervar la cara lateral del muslo, cara anterior y lateral del muslo. ¿Entendido? Acá tenemos el otro que es el femorocutáneo anterior interno o también conocido como nervio musculocutáneo interno, su ramo cutáneo. Estos son los dermatomas del nervio femoral. Recuerden que un dermatoma es un segmento de piel inervado por fibras nerviosas provenientes de la médula espinal. ¿Entendido? Ese es dermatoma del nervio femoral y acá del femorocutáneo lateral. ¿Qué tenemos? De los ramos profundos del nervio femoral son dos. Acá tenemos el nervio del cuádrice. Por ejemplo, aquí tenemos un músculo cuádrice femoral. Y el nervio del cuádrice va a inervar a esos músculos. Tenemos un nervio para acá, para el músculo recto femoral. Tenemos un nervio para el músculo vasto intermedio. Tenemos nervio para el músculo vasto medial. Y nervio para el músculo vasto lateral. Esos son los nervios, o es el nervio del cuádrice, que tiene distribución para todos esos músculos. En el plano profundo de la región femoral. Tenemos otro nervio acá, que es el nervio safeno. Ese nervio safeno, recuerden, es el ramo terminal también, medial, del nervio femoral. Miren, ese es el más largo que va a dar el nervio femoral. Este nervio safeno va a distribuirse, miren a dónde, llega hasta la pierna y va a inervar sensitivamente la cara interna de la pierna, llegando hasta el dedo gordo, en la cara, med cara medial del dedo gordo. Y ese es el territorio principal del nervio cutáneo medial de la pierna, que son ramos del nervio safeno. Miren aquí. El safeno también va a dar un ramito articular para inervar la articulación de la rodilla. ese ramito que se ve ahí. Y eso es lo que tenemos con el nervio femoral. Vamos a ver si tienen alguna pregunta con ese nervio. Eh, gracias a ustedes, jóvenes, los que están acá en esta transmisión. Olviden apoyarme y suscribirse a este canal también, por favor, lo que no lo han hecho. ¿Entendido? Quiero que por favor tengan en cuenta lo que estamos dando por acá para que a fines de exámenes, si se les hace alguna preguntita con relación a este tema, tengan todo eso a rajatabla. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuándo? Vamos a hablar de lesiones ahora. Si el nervio femoral se lesiona, miren aquí. Si seleccionas el nervio femoral, ahí vamos a tener que el paciente presente incapacidad de extender la pierna sobre el muslo. Ese paciente va a tener el muslo en flexión, en flexión, ¿entendido? Ahí vamos a tener esa incapacidad de flexionar la pierna sobre el muslo. Eso es lo que vamos a tener básicamente. Si selecciona el nervio obturador, nervio obturador, ahí tenemos, que es el nervio de la región media del muslo el paciente no va a poder aducir, es decir, la aducción de los músculos, llevar el muslo medialmente. El músculo se puede quedar en extensión o flexión, pero no puede llevarse hacia la línea media, hacia acá. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ese músculo, esos músculos que están acá en la región medial o en la parte interna del muslo, no van a estar inervados por el obturador porque está lesionado. Este aquí. ¿Qué pasa? Pero sí puede mover ligeramente la región medial, acá, el muslo medialmente. ¿Por qué? Vamos a ver esa pregunta. ¿Por qué puede moverla ligeramente al, músculo, al muslo medialmente? ¿Puede hacerlo eso? Vamos a ver si alguno de ustedes la pregunta. Esa acción la puede hacer principalmente por la doble inervación que tiene el músculo aductor mayor y el músculo pectíneo. Recuerden eso, como esa doble inervación es importante con relación al músculo aductor mayor y al pectinio, puede haber una ligera eh, acción de llevar la pierna, el muslo, medialmente a la parte interna. Entendido jóvenes, eh, quiero ver todos que le den like a este video y lo compartan con sus amigos que están en otras secciones. Vamos bien, si tienen alguna pregunta jóvenes con el plexo lumbar, estamos acá. Recuerden que nos estamos enfocando más en lo que va en miembro inferior. Vamos a pasar ahora al plexo sacro.